Bienvenidos a Danste. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la Navidad. Para ello voy a contar con algunos compañeros de la fraternidad de YouTube. La Navidad es uno de los festejos más sonados en el mundo entero. En ella recordamos uno de los milagros más maravillosos de la historia, el nacimiento de Jesús, el cual vino a la tierra para salvarnos y dejarnos una gran misión de vida. Si te dijera que en esta Navidad tienes la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué pedirías? Algo material, pero ¿y si ese deseo fuera el último de tu vida? Entonces, ¿qué pedirías? A veces olvidamos que el tiempo no se detiene, que nuestra vida se puede ir en cualquier momento y que los seres que amamos y apreciamos no durarán para siempre. La Navidad pasará. Los juguetes se arruinarán, los regalos se olvidarán y el tiempo día a día va pasando. Y cada vez más nos acercamos al momento de partir de este mundo. Debemos de reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Que tu propósito este año no solo sea de comer pavo, tamales, decorar tu casa, poner el árbol con luces, en eh reventar fuegos artificiales y escuchar villancicos, sino que tu propósito vaya mucho más allá, que es compartir con tus seres queridos, dedicarles tiempo, cariño y atención. Que en estas fechas disfrutes de tus seres queridos, que aproveches cada minuto con ellos. Que aproveches cada minuto con ellos dándoles lo mejor. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Muchas gracias muchachos por esta hermosa reflexión que nos permite pensar más a fondo del verdadero significado de la caída. Gracias a fraternidad YouTube por transmitir este hermoso mensaje.